Nos lanzamos con la cuereta. Sabemos que una de las características de Mónico es ejecutar la, la música de no, del oriente de nuestro país, en especial el golpe de Joropo, con un instrumento que pudiéramos decir es endémico de la zona en oriente, porque no, aun cuando se usa en la colonia Tobar, digamos que vernáculamente. Eh, eh, es, es endémico de esa zona del oriente adentro, ¿no? aunque se toca en todos los todos los espacios Pero cariaco para adentro, todo eh, en el acordeón o cuereta, como realmente se le llama en, en estos lados Es un instrumento con el que los orientales comenzaron a hacer su música y en especial el joropo I'm mm not -hmm. mm -hmm. mm -hmm. We'll Tocando tiene ambonico tocando la fiesta de la banda la tiene ambonico tocando aquí estamos todos juntos su cumpleaños celebrando su cumpleaños celebrando la fiesta de la banda tiene amornico tocando aquí estamos todos juntos su cumpleaños celebrando. Bravo, Mónico, bravo, para los que saben de Joropo, bueno, deben haber identificado qué fue lo que tocó Mónico, famoso golpe de arpa con estribillo,